Yo me levanté pues no me funcionaba la caldera, realmente había cogido y se había ido la presión, la rellené y realmente no era eso, era que había un corte. Nos pues quedamos mi marido y yo en paro, del cual en marzo se solicitó y hasta junio no empezamos a cobrarlo, ya empezamos a... Acumular facturas, acumular pagos, entonces la situación ya ha llegado a un límite desesperante, ya me reclaman judicialmente dinero de la luz y es un día tras otro llamadas de teléfono, cartas, corte de suministro y es una agonía. Entonces, si me cortan la luz, no solamente es el trastorno de decir, bueno, puedo pasar frío, eh, no puedo hacer la comida, sino es que es mi salud. Soy víctima de violencia de género, estaba cobrando una pequeña prestación de 430 euros. La prestación se acabó, que no puedo pagar los suministros tampoco. Los avisos me han llegado sobre esta carta que podéis ver. La pobreza energética ya nos pilla a muchas familias que parecía que no nos iba a coger, pero que nos ha cogido de lleno.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 no a los cortes.